Yo soy Marco Campos, soy trabajador polivalente, eh, soy mucamo y camillero de, del servicio de quirófano del Hospital Castro Rendón, votado delegado en la Asamblea de Autoconvocado de mi hospital y como referente también de la interhospitalaria de la provincia de Neuquén. Sí, nosotros, en, eh, medidas de fuerza, las medidas de fuerza siguen. Eh, lo, lo que levantamos fue la acción en arrollitos, en principio. Eh, porque consideramos que eh, estaba cumplido lo que habíamos ido a hacer, eh, visibilizar más aún eh, el conflicto que venimos teniendo los trabajadores de la salud, que durante el año pasado, mientras atendíamos a los pacientes, hacíamos frente a la pandemia, mientras estábamos en la trinchera, como nos llamaron desde el gobierno, eh, nos, nos robaban el sueldo a nuestros compañeros y, y lo peor de todo es que cuando llegó la pandemia al sistema de salud eh, empezaron a, a fallecer compa compañeros en nuestros servicios hay compañeros que ya no van a poder volver a, por las secuelas que les dejó el virus eh, y todo eso lo fuimos callando, lo fuimos aguantando para ponerle el cuerpo a la, a la primera línea a donde se nos había llamado, ¿no? Eh, mientras pasaba eso, bueno, esto, nos congelaron el sueldo, nos pagaron en tres cuotas el aguinaldo, eh, nos negaron un acuerdo que ya estaba firmado por el mismo gobierno, y a la hora de, de que los aplausos del gobierno este, lo, se convirtiera en, en, en un reconocimiento al trabajo que venimos haciendo y todo, eh, nos complese un 12%, que después se convirtió en un 15%, eh, y aumento en, en, en, en el trabajo extraordinario. Eso es de lo más perverso, teniendo en cuenta que los trabajadores eh, de la primera línea, los que estamos en la trinchera, eh, no podemos estar eh, dando esta nueva pelea, pasar por lo mismo que pasamos el año pasado, o peor, eh, pensando que no podemos vamos a llegar a pagar el alquiler, que no vamos a llegar a, a fin de mes, entonces la indignación por todo esto, por el, por el maltrato, por el destrato de, de parte del gobierno, nosotros vamos a seguir peleando, no vamos a bajar los brazos. Lo que vivimos el año pasado no tienen ni idea de, lo que, de cómo nos sentimos. Me quedé pensando eh, para cerrar en esto de que eh, ya es innegable la la alianza entre eh, la dirigencia sindical y el gobierno. Sí, sí, sí, sí. Es innegable. O sea, no hay otra forma de, de, de explicar de por qué se comieron eh, el 40% del sueldo de todos los trabajadores estatales y docentes del 2020. Porque ahora están negociando solo el, el 2021. No, no, no se habla de lo que pasó en el, el 2020. En el 2020. No tuvimos un, un, un aumento en todo el año, todo lo contrario, hasta nos pagaron en cuotas. Entonces, eso la única forma que eso suceda es con una alianza eh, entre la burocracia sindical y el MPN, que ya no hay forma de distinguirlos, ¿no? son, son la misma cosa.